Hola, qué tal queridos amigos, cordial saludo, feliz inicio de semana, nuestra primera semana de cuaresma, también quiero invitarlos, pedirles, mis queridos hermanos, que nos apoyen, nos acompañen con la oración, hoy lunes comenzamos el retiro espiritual los sacerdotes, vamos a estar en una casa de retiros durante esta semana orando, el video va a quedar grabado, toda la semana, cada día se irá subiendo, pero no lo voy a compartir, porque pues lo vamos a dejar grabado, así que... Lo invito para que lo comparta usted con sus contactos, con sus amigos, eh, que nos acompañe con su oración, con su plegaria. Eh. Acompáñenos con una pequeña oración. Necesitamos sacerdotes, santos, que sean fieles a Jesús, a su tarea, a su mensaje. Con esta intención, mis queridos hermanos, quiero invitar para que iniciemos nuestra jornada orando y dando gracias. Y hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga su, en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en su trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él va a separar a unos de otros como un pastor, separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, vengan ustedes benditos de mi Padre, Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos o te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les va a decir, en verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces tira a los de su izquierda. Apártense de mí, malditos. Vayan, a, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque yo tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vistieron enfermo y en la cárcel y no fueron a verme. Entonces también esto le van a contestar. Señor, ¿cuándo te vimos enfermo con hambre o con sed o desnudo? o en la cárcel, o innecesitado y te asistimos, Él les va a decir, en verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, mis queridos hermanos, como el Señor nos pone sobre la mesa las cartas. En la vida podremos tener muchos títulos, mucho dinero, ser muy famosos, pero al final solo cuentan las buenas obras. Tuve hambre usted me dio de comer, tuve sed, me dio de beber, estuve necesitado y tú me ayudaste. Lo demás pasa. Lo demás, al final, mis queridos hermanos, es pasaje. E iniciamos esta semana con esta clara indicación de nuestro Señor. A obrar bien, a servir, a ayudar. Que el Señor sea nuestra fortaleza, nos llene su bendición. Amén. Dios me los bendiga y me los guarde.